Buenos días, buenas tardes y buenas noches En esta ocasión vamos a estar probando este sensor de movimiento Que funciona de noche Y para eso, como me compré estos conectores rápidos últimamente Vamos a probarlo. Para esto necesitaremos una lámpara y un cable Sí, un bombillo A veces le también le digo lámpara Con todo su zócalo Entonces ahora lo armaré todo Y vamos a empezar con esto Entonces ya lo tengo todo el mundo, vamos a buscar... Por seguridad, usa transformador este de aleación. Este yo lo tuve que armar Si no lo vieron, aquí te dejo el video donde lo modifique para que funcione como transformador de aislación. Entonces lo voy a conectar. Y... Esto debería funcionar de noche. Eh, ¿Por qué encendió cuando lo conecté? Eh, voy a apagar La luz y vuelvo. Ok, eh, la luz que está de lado es la pantalla de mi computadora La tengo porque estoy viendo algo en ella Pensamos conectar otra vez Enciende Y se apaga Ok eh, Todavía hay mucha luz para que funcione Es decir, tengo, tengo cuidado porque aunque tenga el transformador aquí Aquí al lado De, de aislación, Esto me puede dar una descarga Es si no una descarga, sino un susto y para eso me cuido Ahora lo susto. Ahora se quedó prendida porque No puedo, no puedo controlar la, el tiempo que dura La lámpara encendida Y solamente puedo alejarla de mí Para que no se active Porque tiene un ángulo de visión de 110 grados Y una distancia de, de 4 a 6 pies creo, No, a 6 metros Me confundo con las medidas oh, o lo he puesto mal Voy a revisar a ver Ok, no, es que no como no sé el tiempo exacto que encendida encender la lámpara Todo está bien, porque si vengo aquí a, a la lámpara y la muevo y sí si, acerco la mano para moverla Se activa Lo voy a poner de una mejor forma Ok, te voy a poner de tal forma de que para allá el sensor Para que no tenga el campo porque no se apagaba Como ven, con el mínimo movimiento se enciende la luz Y... entonces Los conectores son muy buenos Pero estos conectores es decir, lo que hay, hay que pegar mucha fuerza para levantarlos. levantarlos. Pero también, por eso bueno, como que cuando baja, hace la suficiente presión para que funcione. O sea, hay que movieron ¿no? se apagó. Entonces, pasa la mano por delante y se enciende. Funciona. Ahora debo desarmar el sensor y ver qué bolitas se funciona. Es decir, ver cómo está construido mejor. Ok, ya tengo luz eh, y le quité la tapa así. Tengo la fuente... Así es un adaptado porque no les quise cambiar el cable. Cuando... Lo sea que de aquí, lo pongo en una caja más grande con más conectores, esto. Lo desalmaré, pero por ahora me quita la tapa. Sacamos el... Todo esto es un difusor para el área que necesita. Entonces aquí tenemos... Puede ser un día Dudo que es un TRIAG. Para disparar la lámpara. todo El circuito está de este lado. Un puente de diodos pues con aquí con este vídeo de ahí abajo, ese, más este, están haciendo para bajar el voltaje, creo. O poniendo un voltaje que pueda funcionar. Es decir, la placa grande se conecta con dos. Aquí adelante, dos tomas, y una aquí arriba. Es decir, tiene dos aquí, y una sola aquí abajo. De ese lado no tiene nada. Entonces estamos conectando y veo cuáles son de alimentación y cuál es el que, el, el que dispara y a qué voltaje está alimentando esta parte de aquí adelante creo que voy a tener que soltar unos cables ahí pues tengo el tester y viendo aquí veo que está conectado al día o el trigger en ese, en ese conecto asumo que esto es el gate esta es una de las entradas de voltaje y aquí está la otra que arriba entonces esta y estas son las entradas de voltaje esa es la que tengo que medir para ver si Decía que vueltas estaban funcionando Y, como no sé cómo hacerlo, creo que voy a cambiar la punta ahí no bueno, tiene un puente de Dios, así que asumo que es DC que está funcionando a lo mejor lo sordo Pero no lo conecté mal esto, después tuve que arreglarlo por, para conectarlo bien No estaba haciendo buen contacto con esto, lo entré demasiado Y parece que a la primera lo encontré Y se apagó, y sigue teniendo tengo, tengo vueltas, tengo tres puntos en DC 3.2 voltios. Está en DC. Yo estoy midiendo mal. No hay. Ok. Esto es lo es que me dice que tengo razón. Es decir, la corriente que está recibiendo el sensor es pulsante. Es decir, que positivo. es decir, el voltaje baja y sube, baja y sube, baja y sube, baja y sube. No es continua. Eso es lo que me quedé en, en AC. Pero está bien. DC Conecto 3.2 voltios. Y se apaga. Ahora voy a ver la otra, a ver si la salida. Decía a desolder el cable Si todo si todo está correcto Desolde positivo Lo pongo allá Y pruebo Que ya he cambiado la soldadura de lugar Vamos a ver Y si algo está mal en algún punto Tengo que ver No sé sea, que hice la soldadura mal No pude ver No está lo que está gustando El guante Mejor no, irme por la pantalla. Que no se está conectando nada. siento 700 pero mA. está manejando. Si sí. ya ese que se disparara el trigger. Y eso es lo que está te... sí. Es solamente el sensor, la parte de adelante. Es decir, solamente esta parte. Consume 3.2 Ampere 3.2 Ampere 3.2 amp Voltios Y genera 500 mA de señal Por eso está esto Esto es un amplificador Yo pensaba que era Porque me realidad lo que está haciendo la función de Voy a romper esto al final Es eh, sí. decir Esto es un amplificador Y lo que está haciendo la función es este De ¿Cómo se diría? De De llaves sí, Y de cerrar Y esto solamente es un, es un transistor de, es decir, Esto solamente está para amplificar Y aquí hay un un día, no, ¿cómo se llamaría un, un nombre ahora mismo? Entonces, voy a hacer esta prueba Creo que no me pondré a romperlo. Vamos a poner, es el común. Sí, los azules son el común, entonces vamos a ponerlo negativo. Ok, otra vez. Eh, creo que no voy a ir sal mal a esto. Porque me sirve para poner una lámpara, si lo quiero poner en, cinto, en 110. Porque estaba viendo, y el arreglo que aquí, esto es un diodo. Solamente pase media onda positiva, así una, una onda pulsante. Entonces, mediante ese, yo, ese, digo lo que está ahí, sumo que es un SENEL, es un capacitor y la resistencia, están haciendo que el voltaje baje para que pueda alimentar al, al sensor. Como es un arreglo para que de, decir, el voltaje le llegue, aunque tenga 100 volt de entrada. Si yo le aplico 12, como lo estoy aplicando ahora, no tengo nada en la salida, si lo que tengo son 1000 ampere. Entonces, esta parte de aquí adelante se, al se alimenta con, con 3.2 volt. Entonces, si lo uso parado, tiene que hacer todo el circuito. Y puede que me quede un poco más grande de aquí porque no tengo tanto componente SMD de todos los tipos. Es mejor comprarme uno ya hecho con todo y tú saldrás en otro proyecto. Pero no importa saber qué es lo que tiene adentro o cómo está construido. Ahora mismo ni no está funcionando, ni aunque lo tape. Oh, me tiene una salida 10 volt. Vamos a ver si puedo hacer que con esto encienda una lámpara Ok, al menos esto Estas son algunas cosas que me voy haciendo con lo que compro estos son conectores oh. de lo que usan para las Vamos a luz, que es más que esta luz esto que es de todo este, de Y si ahí... Y ahí está funcionando y Si hago así Pero no, ok, tuve que cambiar la, la, la extensión y todo lo que tenía Hacia lo más fácil Ahora mismo me está dando 100 y pico de miliampel. si lo tapo me da 3 como máximo es, es decir que los otros está consumiendo el sistema para funcionar solamente poniendo así podría hacerlo funcionar si miro la fuente aquí que tiene capacitiva o resistiva puede ser también sea si la modifico es decir si quito alguno componente puedo hacerlo funcionar pero solamente ha funcionado 12 voltios y no podré cambiar después de la modificación o puede que lo dañe en el proceso. Así que mejor me voy a comprar uno más grande. Y otro lo usaré para otra cosa. Donde quiera usarlo. Ya que está así armado. Entonces eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Y adiós.